Bueno, esta es una nueva manera de, de viajar al aeropuerto que voy a probar hoy. Eh, Zipcar es una empresa que hace muchos años que está en Londres, pero así uno puede alquilar un auto por, por minuto. Eh, pero la contra que tenía antes era que uno tenía que tomar un auto, usarlo y después devolverlo al mismo lugar. Y ahora hay algunos autos que se pueden devolver en cualquier otro lugar, siempre y cuando sea la zona que ellos establecen, que es bastante grande por ahora en Londres no todo pero bastante pero ahora incluyeron Heathrow Terminal 5 así que me voy a subir a este auto y me voy a ir al aeropuerto y me va a salir mucho más barato que tomarme un remiso un taxi o cualquier otra cosa de esas estoy esperando que se abra. todos los autos que por ahora se pueden devolver en cualquier lado son Volkswagen Polo que no está tan bueno para ir al aeropuerto porque son bastante chicos pero bueno se abre o no se sé? Bueno, ahora si sí abrió, no sé habría sido porque estaba usando la cámara, pero, bueno, nos subimos al auto, y yo trae el lugar para poner el teléfono, conector para, para enchufarlo, eh, las llaves están en la guantera, así que es muy simple. automático este auto así que, Hay que meter el bueno así que para un poco así que bueno nos vamos a Heathrow en este autito voy a pasar por casa a buscar la valija porque tuve que venir a buscarlo acá que es un poquitín lejos de, de mi casa pero bueno listo ya estoy the Exit the roundabout, then you will arrive at your destination. Pero solamente de Londres voy a hablar. Me dijeron que le vas a sacar la mano. No, esa parte de cortarla Bueno, y acá dejamos el auto, el Zipcar, lo dejamos aquí en el estacionamiento de la Terminal 5, que es donde se devuelven los autos de Avis y Budget, y vamos a ir para la Terminal de